Vamos con el tercer vídeo <coughs> del curso de HTML5 y CSS3. Vamos a crear un nuevo documento con el Sublime. Le damos a Control-N y lo guardamos con Control-S. Lo vamos a llamar encabezados.html. Bien, lo guardamos y ya lo tenemos aquí el título del documento que hemos creado del archivo encabezados.html. Escribimos el atajo de teclado HTML, le damos al tabulador y se nos escribe la estructura básica de un documento HTML. Eh, si el bueno, type HTML, eh, la etiqueta de apertura HTML, al final la de cierre. Fijaros si marco en el Sublime una etiqueta el Sublime me marca la etiqueta de cierre. Esto nos va muy bien para revisar nuestro documento. Head de apertura, head de cierre, body de apertura, body de cierre. Bien, en el HTML tenemos que tenemos que declarar el idioma que por defecto no lo hace, no lo hace el Sublime. Bien, lang igual comillas s es, es y si queremos, podemos poner también que el español es de España, de esta forma. Vamos a dejar así. Eh, dentro del HEAD, la etiqueta meta con el juego de caracteres del español. Y esta otra etiqueta que es para que nuestra web sea responsiva. Bueno, es una parte para que nuestra web sea responsiva, que se adapte a los aparatos con los cuales, eh, dispositivos con los cuales se ve nuestra página web. El título, que es obligatorio, encabezados y párrafos. Vamos a hablar también de los párrafos. Y ya nos vendemos en el body y entonces en el body el título de nuestro documento es este, que se escribe entre las etiquetas H1 de apertura y H1 de cierre. Copiamos esto de aquí, encabezados y párrafos y lo pegamos aquí. Bueno, eh, vale, vamos a poner una línea de separación entre nuestro título y el resto del documento. Esto se escribe con la etiqueta horizontal rule, HR, no tiene etiqueta de cierre. Bueno, aquí no sé, a veces el sublime mete la pata y hace cosas que no deseamos. Bueno. Bueno. Casi todo el texto o, o, o, mucha parte, o muchos textos se escriben entre las etiquetas P de apertura y P de cierre de párrafo. Eh, por ejemplo, aquí escribimos en HTML, disponemos de seis encabezadas. y cerramos nuestro párrafo. Y vamos, vamos a poner aquí unos puntos. Vamos a poner los seis encabezados. El primero que ya lo hemos puesto ya lo hemos empleado arriba en el título H1, encabezado de mayor tamaño. Y cerramos el H1. H2 Encabezado de segundo orden. Y cerramos el encabezado. Seguimos, me he preparado aquí para no tener que escribir tanto. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Bueno, es importante que mantengamos los márgenes para ver nuestro documento más o menos ordenado. A ver, sí, yo creo que está bien. De mayor tamaño, de segundo orden, tercer, cuarto, quinto, sexto. O sea, disponemos de seis encabezados, desde el H1 al H6, y cada uno de ellos es, digamos, de menor importancia. Eh, a ver... Eh... Bien, os he puesto aquí un documento que es de la Wikipedia que hace referencia a las características fundamentales del HTML5, que no lo eran del 4, que es que el HTML tiene que ser o semántico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se tiene que dar importancia, las etiquetas tienen que darnos información sobre lo que está sobre el contenido de la página web. Entonces eh, ahí van los h1 y los h2. El h1 es el título. Se recomienda poner por cada documento únicamente un h1 porque es, es, el, es el tema principal de, de la página. De ese colgarán y darán varios h2 y de los h2 algún h3. Los últimos no son, ya veréis que no son muy legibles, aunque se puede modificar el tamaño como vamos a ver ahora. ¿no? Entonces esto hace referencia a que eh, la etiqueta no solamente eh, o, o, no, o no principalmente muestra texto, sino que además da, da significado al texto que muestra ¿sí? Este, esto quiere decir HTML semántico, HTML semántico. Bien, vamos a guardar y vamos a mostrar nuestro... Eh, vamos a guardar aquí que estábamos con el cursor en el otro lado y vamos a mostrar nuestro documento. Entonces eh, vamos a ir a, a la carpeta en la que lo he guardado y lo vamos a abrir con Chrome. Vamos a ver. Y ahí lo tenemos, encabezados y párrafos. Aquí tenemos encabezados y párrafos. En HTML disponemos de 16 encabezados y estos son 1, 2, 3, 4, 5, y sin observar que van decreciendo en tamaño. Bueno, vamos ahora a hacer alguna modificación sobre estas etiquetas básicas que hemos, que hemos conocido. Ah, la línea horizontal, esta de aquí, que separa un, un, unos temas de otros. Vamos a hacer alguna modificación con css eh, hay tres tipos de, de declaración de css el, vamos a empezar por el que menos emplea que es que es el el inline que se llama en línea que es dentro de la etiqueta vamos a poner un estilo dentro de cada una de, la, de las etiquetas que queramos ¿no? este es el que menos emplea porque de alguna manera eh, en turbia o, o incrementa en tamaño el archivo HTML, lo que es el texto principal. Es mucho mejor ponerlo eso, como un CSS interno en el head, en la cabeza, y todavía mucho mejor ponerlo en un documento externo. Esas son las tres formas. El inline, en línea, dentro de la propia etiqueta, en la cabeza del documento, o como un documento aparte. Hoy vamos a, tra a trabajar los dos el inline y el interno por ejemplo si yo quiero ponerle al h2 este por ejemplo le quiere poner le quiero poner alguna modificación estilística pues escribo la palabra style y pongo comillas y quiero decirle por ejemplo que el font size el tamaño de la fuente pues que sea que sea 35 vamos a poner por ejemplo bueno yo lo guardo y aquí lo actualizo y no me funciona. ¿Por qué no ha funcionado esto? Style, for fold... Ah, claro, sí, claro, claro, perdón. Es que me ha faltado poner píxeles. Ahora sí, guardaré. Y aquí al refrescar. Ah, efectivamente. Aquí lo veis que el de segundo orden se ha puesto pues, de tamaño mayor que el del H1. Pero sigue siendo un encabezado de segundo orden. Eh, Quiere decir que no es el encabezado de mayor tamaño, sino el de mayor importancia. El h1 es el encabezado de mayor importancia. Vale, ahora guardamos y aquí lo guardamos también. ¿Ya? vale Bueno, por ejemplo, hemos cambiado el style, pero también pues, podríamos decirle que o sea, el, el tamaño pero podríamos decirle que ponga un background. Vamos a ponerle que ponga un color de fondo, background, color. Mirad que el sublime ayuda. Vamos a ponerle red, por ejemplo. Lo guardo y aquí actualizo. Y ahí está, encabezado de segundo orden con un fondo de color rojo. Pero ahora, por ejemplo, me apetecería que esto, en lugar de ser el texto, en lugar de ser negro, pues que fuese blanco pues le digo color y pongo white. Los colores se pueden poner, se pueden poner de muchas formas, con, palabras, con las palabras estas y además con un código que se llama hexadecimal, que veremos. ¿Veis? Encabezado de segundo orden, se ha colocado de color blanco. Bueno, quien dice esta, esta etiqueta, este elemento de HTML, pues le puede decir eh, al h1, por ejemplo. ¿vale? Voy a decirle al h1, lo mismo, style... Eh, igual comillas, le voy a decir que la font family, o sea, pues que sea por ejemplo Courier. Bien, pues entonces yo lo guardo y ahora aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, bueno, está claro la sintaxis, es que es, es lo más complicado del CSS, o una de las cosas más complicadas. Bueno, escribimos la etiqueta. Después un espacio, style, igual, comillas dobles. Y dentro de eso, pues ponemos la, la característica y la, y la propiedad. Font family courier. Lo mismo aquí, style, igual, comillas, font size y con píxeles, que me he olvidado antes poner píxeles, punto y coma, separación, otro, otra característica y propiedad, background color, dos puntos, red. Punto y coma, color white. Cada una de las propiedades que vayamos a, a modificar, pues separada por el punto y coma. Vamos a quitar esto, vamos a quitarlo y volvemos aquí. Hay un que, pues este, este, estos que sobra, sobran, veis que sublime me ayuda marcando las cosas que pueden ser errores. Ya digo, a veces. <coughs> Vale, guardamos y aquí actualizamos. Eh, vale, vamos a poner ahora, eh, vamos a hacer ahora el, lo mismo, pero en lugar de hacerlo en el inline, en línea, en el, cada una de las etiquetas, lo vamos a hacer en la cabeza del documento. Y vamos a hacer, por ejemplo, una modificación al h1. ¿Qué hago? Primero escribo la etiqueta, no el atributo, que antes era un atributo, ahora una etiqueta entera, style, que hay que volver a cerrar. Esto es lo que ves, a veces no lo hace muy bien él. Y aquí, style, vale. Bien, pues dentro de la style, ¿qué quiero modificar? Quiero modificar el h1, pues entonces escribo h1 y después del h1 escribo las llaves estas que se me ha ido el cursor, aquí, h1, bien, se podría poner seguidas, no habría ningún problema, pero es más bonito así. Y, por ejemplo, ¿qué quiero modificar aquí? Pues, pues voy a decirle, pues nada, que me ponga un background, background color, background color, pues no sé, grey, por ejemplo, grey. Entonces, ahora lo guardo, y aquí actualizo. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que aquí, al declarar la, el estilo dentro de la cabecera en el H1, pues todos los H1 se han visto afectados por lo que acabo de decir, por, la, por el estilo que acabo de implementar. ¿De acuerdo? Antes no, no era así. Yo lo había puesto en este H1 y no se ha puesto en este otro H1, pero ahora sí porque está dentro de la cabecera. Eh, aquí podría decir otra cosa, yo que sé. El, vamos a poner aquí lo que hemos puesto antes del, del font family. Font family, dos puntos y hemos puesto el courier, por ejemplo. Pues nada, lo guardamos. Aquí actualizamos y efectivamente se nos ha puesto el courier en, en, en los dos h 1 eh, si quiero modificar, en lugar de h1, pues quiero modificar otra, otra etiqueta, pues, pues que el, el, el p, ¿ves? pues modifico el p, p, el párrafo, y le digo que el párrafo me lo ponga con un background. Background color, background color red, por ejemplo. Lo guardo y aquí actualizo. back Ah, cha, cha, cha, cha, cha. Vale, cuidado con las palabras. Background Color. Ahora sí, Background Color, red. Y así podríamos modificar cualquiera otra de las etiquetas o de las. Bueno, en este caso solamente hemos empleado las Hs, que podría ser la H. Eh, por ejemplo, vamos a modificar ahora otra H. Pues la H. Lo que hemos dicho antes, la H4, por ejemplo. Y. Y le digo que, que el font size, por ejemplo, font size, pues que sea pues 32 píxeles. Lo guardo y aquí actualizo y entonces la cabecera de cuarto orden se pone grande, tan grande como el, el párrafo, o sea, el texto del h1. Eh, bien. Si quiero modificar con, por ejemplo, aquí podría haber hecho, en lugar de ser solamente una, una etiqueta, un elemento, pues podría ponerlo de dos. Hay que separarlo con una coma. H1 y, y, qué? Y, y H3, por ejemplo. Vale, pues entonces lo guardo. Aquí actualizo. Y ahí está. La cabecera de tercer orden se coloca con un fondo de color gris y se coloca con courier. Vale. bueno, eh, vamos allá, vamos a hacer otra cosa, eh, vamos con el validator, eh, hemos visto ya el primer día vimos cómo se podía validar con la url http etcétera, la dirección, el segundo día vimos cómo se podía validar directamente escribiendo aquí pegando el código que he empleado para escribir la página y hoy vamos a ver otra que es eh, validar cargando el archivo. Entonces yo selecciono el archivo, que lo tenía aquí, bueno, ya lo, era este, y entonces lo que hace es cargarlo, y le digo que lo chequee, a ver qué dice. Documento chequeado completamente, y no hay errores ni advertencias que mostrar. Bueno, eh, o sea que es otra posibilidad, también de corrección del W3C Validator. Vale, eh, otra cosa que quería comentar es los colores. Eh, ah, sí, y finalmente acabaremos con, con, con una cosa de escape. Los colores le dedicaremos un capítulo importante. Aparte, en HTML se pueden escribir los colores la, la mayor parte de las veces se hace con lo que se llama el código hexadecimal, que es este de aquí. Pero en esta tabla hace ya años escribí una serie de los, los colores que tienen nombre. Solamente los colores que tienen nombre. Y como veis, son unos cuantos. Aparte de los colores básicos, pues hay unos cuantos colores mezclas que están siempre contrastados con su código hexadecimal, que ya explicaríamos lo que es eso. Por ejemplo, el color gold. Por ejemplo, si yo en lugar de decir aquí, gray pues digo gold, el oro, pues eso se modificará se modificará a esos colores. ¿Vale? Eh, bueno, eso lo pondré lo pondré en la página, en la página del curso. Eh, pondré esta tabla, haré otra tabla un poco mejor. Bueno, y sí, lo, y, queremos, y quiero acabar con, con, eh, con esto. Si yo quiero mostrar eh, una etiqueta, aquí no hay ninguna etiqueta. Yo es, las he empleado, pero aquí no se, no se manifiesta ninguna etiqueta. Si quiero eh, mostrar, en la página al exterior que, esto, que empleo la etiqueta y quiero escribir la etiqueta, tengo que emplear ese código de ese código de que hablábamos el otro día, que es para las, los acentos, es muy parecido para los acentos y para las señas, que es un código de escape, es ¿eh? para no confundir el lenguaje de español, el, el idioma, el español, el castellano, con el idioma de la página web. Parecido a lo de los acentos, es la misma la misma. Por ejemplo, ahí, voy a escribir aquí encabezados y párrafos y voy a decir desde desde él y ahora quiero poner aquí h1 si yo escribo aquí h1 pues esto no se va a ver porque lo que este h1 lo que va a interpretar el navegador es que es una etiqueta del, del lenguaje html pues para escribir este angulito el menor que pues empleo el ampersand y ahora va a recordarlo menor que les dan en inglés punto y coma eso es el angulito menor que. Ahora, para escribir el agulito mayor que, pues escribo ampersand greater than punto y coma. Ya he escrito ahí la etiqueta, la, la, los dos, las dos partes de la etiqueta. Voy a verlo. Lo veis aquí, desde el h1, ¿vale? Desde el h1 y voy a seguir al h6. Pues lo mismo. Greater less than punto y coma h6 ampersand greater than punto y coma. Bien, pues con esto. Pero me he comido, me he comido el cierre del h1. Me lo he comido, lo he borrado, sí, h. Ahí está, lo guardo. Y ahora aquí lo refresco, ¿veis? Desde el h1 al h6. De esta manera, pues estamos mostrando en pantalla las etiquetas. Esto, esto en, el, en, en, el, en la página del, del curso, pues he hecho una tabla muy, como el otro día faltaba lo de las interrogaciones, pues he hecho aquí una, una tabla muy bonita con CSS de colores, bien, en los que explico todos los caracteres, bueno, casi todos, bueno, muchos, no, ahí todavía faltan muchos, pero vamos, casi todos los caracteres que podemos, que podemos emplear bien por el idioma. Aquí estaba la interrogación, esa que, no, no, que el otro día no, no puse. ¿eh? Es con ampersand, casi es pues, inquest punto y coma. La exclamación hacia arriba, que también es española, ampersand y ex punto y coma. Eh, las comillas. Y los caracteres propios del, del lenguaje HTML, ¿eh? que son pues eso, el menor que de la, la etiqueta, el mayor que de la etiqueta, el ampersand, cuando hay que escribirlo, en fin. Ah, el carácter vacío, este también es, este también es muy importante. En, en, en, este es muy importante también en el lenguaje HTML, que es añadir, añadir espacio vacío entre palabras. Son, bueno, ya hablaremos también de él. Bueno, pues con esto hemos acabado el vídeo de hoy.